sino este otro y es que de un tiempo a esta parte parece y solo lo parece que el fruto del temor que generan las expectativas de riesgo por el cambio climático antropogénico se ha despertado interés en una pequeña parte de la ciudadanía, acaso más concienciada, sobre la idea, la, justicia, la idea de la justicia cual pasa por mitigar las emisiones de gases de efecto invernadero Esto... es fatal ¿eh? sí. malamente también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 antes las abusivas que son en este sentido hablo de las abusivas cadenas de producción antes mencionadas ahora nos encontramos en los, en los aspectos previos a la fabricación vale con José, partidas... un segundo José si puedes si puedes compartir la pantalla completa por favor ¿Sí? ¿No está compartida completa vale. No, no es muqueo, no. Si sí, es que volvían aquí, pero se tancatan. ¿Cómo comparto la parte de la hacía? De lo contrario continúa y, y hasta me dicen desde realización que, que no estaba comparta, pero bueno. Sí, no sé, y, y Vaya, ya lo siento. Ya lo siento. Bueno, pues eso. Estaba hablando de esta cadena productiva y de.